esta conferencia, principalmente para ver qué era cirugía mínimamente invasiva, ¿A qué, nos, a qué nos referimos con cirugía mínimamente invasiva y cómo podemos hacer esta cirugía efectiva, o sea, obteniendo los mismos o los mejores resultados que con la laparoscopia convencional. Un poco de historia. Lápara eh, viene del griego abdomen, iscopen, de examinar y se remota desde Hipócrates en 375 a.C., donde se ingenieron los primeros eh, objetos para poder transmitir luz al Bucassus en el 1013 y Philip Bocini y Jean d'Orsmo en 1853, donde hicieron los primeros eh, eh, artefactos donde podían transmitir luz a través de una forma indirecta. Maximilian Nietzsche en 1906 ideó el primer celioscopio, que es que, lo que llamó esto y empezó a hacer los primeros... Trabajos con George Killing en 1910, que, que, a los que le llamaba celioscopía, y ahí se ingenió el primer neumoperitoneo o el primer eh, artefacto para poder realizar el neumoperitoneo, que era como un manómetro normal que empezaba a insuflar a través de la cavidad abdominal. Christian Jacobius en 1916 le llamó laparotoracoscopía, erróneamente, pero lo que hacía era esto ya en, en animales. Eh, hasta entonces Heinz que en 1929 hizo las primeras, los primeros estudios con esta celioscopía y con este neumoparitoneo en, en animales y poco a poco fue progresando hasta el padre de la paroscopía Kurt Sem que es ginecólogo donde ideó los primeros artefactos ya que utilizamos en la actualidad. Eh, Eric München y Philip Muret son los primeros en describir la laparoscopía, la cornistectomía laparoscópica. Sin embargo, a, a algo Kleinman en 1985 fue el primero que la describió en animales. La idea de esto, de la cirugía mínimamente invasiva, es ir de la cirugía abierta, como una suprapara infraumbilical, a una celiotomía un poco más dirigida, a la laparoscopía convencional con puertos de 5 y 10 milímetros, a. Eh, nuevos artefactos o nuevas técnicas como el SILS que es un puerto único umbilical y posteriormente eh, progresando hacia tecnologías como la mini laparoscopía que son puertos de 2 o 3 milímetros hacia dónde vamos a la cirugía sin cicatriz a qué me refiero con la, la laparoscopía efectiva de efectividad que es la cualidad de efectivo significa que produce el efecto esperado ...y que da el resultado óptimo esperado. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Que nuestra cirugía dé el resultado o el efecto óptimo esperado para nuestro caso o nuestro paciente. La idea es en, específicamente en la paroscopía. ¿A qué me refiero con esto? Que el paciente pueda tener cirugías mayores o cirugías que llevan mucho más técnica o llevan mucho más experiencia... ...que tengan el mismo resultado de la mínima invasión, o sea, una hospitalización menor un menor costo eh, a largo plazo, menos dolor posoperatorio y más rápida recuperación posoperatoria. ¿Y cómo obtenemos esto? Ya sea adoptando nuevas técnicas de mínima, de mínima invasión o combinar estas técnicas terapéuticas o diagnósticas de mínima invasión. ¿A qué me refiero con esto? Empecemos con nuevas técnicas. Está el puerto único, el acceso o la incisión única, que se puede llamar de cualquiera de estas técnicas formas, ya sea Single Port Laparoscopy o Single Port Incisionless Conventional Equipment, Single Incision Laparoscopic Surgery, como lo conocemos como SILS, o LES, que es Laparo Endoscopic Single Site Surgery. Lo vamos a llamar LES porque realmente es a través de un, no un puerto, sino un sitio de acceso único. Entonces... ¿Cómo se ingenió esto? Empezando con el objetivo de tener una cirugía sin cicatriz, se ingenió, se ingenió el NOTES, que es Natural Orifice Trans Endoscopic Surgery, que a través de, de tecnología como esta, que, que eran endoscopios altamente flexibles, que al final de, de, del endoscopio podía tener puertos de trabajo. Sin embargo, no estando disponible para la mayoría de los países o para países en desarrollo, entonces se desarrollan estas técnicas que es eh, la cirugía por puerto único o la mini laparoscopía, que son puertos realmente pequeños con la misma técnica. Eh, desde 1997 están los primeros estudios de, de cirugía por puerto único, descritos así con puertos realmente pequeños, sin embargo no nos referimos al único puerto, sino nos referimos al acceso único, ¿sí?, a través del ombligo. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay una incisión con tres puertos metidos adentro, o algo hechizo que es un puerto grande con varios accesos de trabajo, o como lo conocemos formalmente, como SILS, que es el puerto único que tiene los accesos ya preformados. ¿Cómo es el instrumental? El instrumental puede ser así, este es, el, este es de Carl Storrs, son eh, instrumentos que ya están preformados y que están formados eh, con las curvas necesarias para poder triangular y mantener la triangulación para poder trabajar, y estos son los diferentes tipos de, de, de instrumentos que mantienen la curva para mantener una ergonomía y no pues chocarnos entre sí en las cirugías. Y el instrumental de COVID, -in, por ejemplo, que estos son completamente articulables, entonces mantiene una ergonomía recta cuando ingresan a la cavidad abdominal, pero dentro de la cavidad abdominal se articulan para poder continuar así con la cirugía y mantener siempre la triangulación. Um, este es, es, es un puerto también ingeniado, este es el de Johnson Johnson, que mantiene también como el, el neumoperitoneo hermético acá, y lo que hace es funcionar como una Lexis, entonces mantiene la, el neumoperitoneo, pero se pueden introducir como un hand gel port eh, los instrumentos eh, rectos en este caso, eh, pero habría que cruzarlos en mano. Y obviamente eh, single port avanzado, que son instrumentos, este se llama el Octopus, por ejemplo. Estos que están aquí ingresan a través del puerto único y pueden ingresar hasta cuatro o cinco eh, puertos o accesos. El resultado es este, una cirugía mayor realizada eh, con una incisión a través del ombligo o en este caso que es un abdómeno perineal de Miles, que la hicimos a través de la, cabida, de la pared abdominal eh, del lado derecho, para poder sacar aquí el estoma terminal. Este es un ejemplo, es una colecistectomía realizada por Puerto Único. Aquí estamos combinando varias técnicas, utilizamos la técnica acuscópica, que es con agujas, eh, traccionamos el fondo hacia el hombro derecho para extender el ligamento hepatudodenal, e iniciamos con las, la disección del, de la del ligamento patudo que encontramos el cístico, que pues ustedes se dan cuenta... Eh, lo que estamos utilizando es eh, de primera generación, donde los instrumentos se curvean adentro. Entonces, mi mano derecha está haciendo lo que hace la izquierda y mi mano izquierda, pues al revés. En este caso es otra híbrida, estamos utilizando un instrumento de 3 milímetros para traccionar el, el fondo, o sea, mini laparoscopía. Y en este caso usamos el single port también, pero si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando instrumentos rectos, que dificultan obviamente la disección, pero no la hacen imposible. La idea de esto es, es, es la experiencia que tenemos que tener para poder evitar lesiones intradominales y poder pues, coordinar eh, ojo, mente, mano, ¿verdad?, para, para poder hacer esto. Y eso es lo que realmente hacemos a través del, del, del ombligo. Eh, metemos este instrumento, este es el de Covidien por ejemplo. Um, es el SILS. Eh, y lo que hacemos aquí, pues, es introducir eh, a través de la, del, del ombligo, pues, el puerto y podemos utilizar instrumentos rectos como este, que es el Igashur, y si ustedes se dan cuenta, el otro que es recto, pero estando dentro de la cavidad abdominal, entonces ya, ya hace una curva, digamos. Esta es una penisectomía. Ok, y esta, démosle al video, es una eh, resección asistida por la paroscopía de una abdómino perineal en el servicio de colopatología y de seguro social. En este caso, eh, pues entramos por la cavidad abdominal, no en el ombligo, sino en el sitio donde íbamos a sacar la colostomía terminal. Y aquí estamos ah, realizando la cirugía, la disección del peritoneo del recto, ¿verdad?, en dos tiempos, obviamente. La primera abdominal, donde hacemos la disección del colon sigmoides y del recto. Aquí el mesorrecto, con las tracciones eh, híbridas con mini laparoscopía. Aquí es el segundo tiempo, que es el tiempo perineal, donde estamos extrayendo la pieza. Se secciona, se vuelve a retraer, se hace un cierre por fuera, pues es un abdomen perineal. Y posteriormente ya aquí estamos a través sacando la ostomía. En, este, en el 2003 empezamos con la, la experiencia, eh, describimos 50 pacientes con SILS inicialmente, puerto único, donde describimos realmente las variables epidemiológicas, eh, incluyendo la técnica quirúrgica, qué procedimientos habíamos realizado, el tiempo operatorio en comparación con cirugía laparoscópica convencional. Eh, y los índices de conversión y el dolor del paciente. Esto fue el número de procedimientos que hicimos. Se hicieron 34 colistectomías, 14 apendicectomías una estetomía ovárica y la recesión abdominal perineal Esta es la comparación en cuanto a tiempo operatorio con la laparoscopía convencional y el puerto único. Obviamente se van un poquito en estos casos arriba por casos eh, de mayor dificultad cuando estábamos empezando y casos de colitis aguda o, o apendicitis perforadas. Uh, el índice de conversión fue una a uh, video laparoscopia convencional, no fue, no fue una conversión a cirugía abierta, sino a cirugía laparoscópica convencional, entonces corresponde al 2% de índice de conversión. Y el error postoperatorio, aquí sí lo comparamos en, en con con la cirugía convencional abierta, obviamente con un índice de dolor mucho mayor a la cirugía laparoscópica y a la cirugía por puerto único, que prácticamente son comparables. En este caso, comparamos lo, apenas lo que teníamos, obviamente no es comparable estadísticamente. Eh, el estudio más grande que estaba publicado de SILS, entonces tenía 297 casos, contra nosotros en 34 estábamos apenas iniciando, con un tiempo promedio de 73 minutos, eh, comparable con nosotros con 68 minutos, un índice de conversión de 2.9, pero por el bajo número, complicaciones en cero y días hospitalización comparables en 1.26 contra 1.5. Y la idea es esto, o sea, tener un abdomen completamente eh, scarless, sin cicatriz, y obviamente son únicamente con la cicatriz umbilical, que realmente después va a ser invisible. Eh, desventajas con respecto a la cirugía de acceso único es la pérdida de la triangulación, o sea, mi mano derecha va a hacer lo que la izquierda hace porque tengo que poder triangular, eh, la pelea intra y extracorpórea entre los instrumentos y el aparoscopio, eh, la mala ergonomía del cirujano, eh, necesitamos una curva de aprendizaje y un entrenamiento laparoscópico avanzado para esto, o por lo menos para tener tiempos comparables con cirugía convencional. Entonces, algunos cirujanos dicen, si lo puedo hacer por la laparoscopía convencional, ¿por qué lo voy a hacer con esto? Pues tienen toda la razón. O sea, si no podemos tener una cirugía efectiva, o sea, si no le podemos bajar el tiempo quirúrgico o comparar el tiempo quirúrgico, pues realmente no es efectivo en ese entonces. Eh, Les apareció como una técnica salvadora de notes, porque realmente es puerto único. Entonces, que empezamos a, a traer también? que empezamos a utilizar? La, la mini laparoscopía, que son trócares de 2 a 3 milímetros, comparados con los trócares de 5 milímetros, son trócares realmente pequeños, pero se introducen en la misma forma en las que se introduce un trocar normal. Con este caso, por ejemplo, podemos tener una, una mejor precisión en cuanto a la al manejo de los tejidos, sin embargo los instrumentos son bastante eh, delgados, entonces no podemos realmente forzar eh, mucha tracción intradominal, porque entonces vulgarmente chicotea el, el instrumento, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener lesiones mejores. Pero si ustedes se dan cuenta, en, en manos realmente expertas o con experiencia, pues realmente es comparable lo que podemos hacer eh, con mini laparoscopía y con los resultados iguales, ¿verdad? En este caso, eh, una cicatriz abdominal para el puerto y las demás cicatrices que apenas se logran ver, que se van a ver como si fuera un lunar. También en el 2013 describimos 64 pacientes, eh, todos con un índice... Eh, corporal menor de 30, y eso es lo que pudimos comparar en ese entonces. Las cicatrices, obviamente, una mediana contra varias pequeñas, ¿sí? Ustedes se dan cuenta en el cuadro, el dolor realmente es comparativo, ¿sí? La mini laparoscopía tiene menor dolor, ¿sí? Um, es un poquito, pues, obviamente, en comparación con la laparoscopía convencional, la dificultad obviamente va hacia arriba entre mini laparoscopía y, y puerto único, pero esta es la ventaja y cómo la queremos hacer efectiva. Uno, el dolor, ¿verdad? La, la laparoscopía apenas de que tiene dolor contra la comparación con, en comparación con la cirugía convencional, pues obviamente el dolor es una de las formas en que medimos efectividad. Entonces, la mini laparoscopía pues tiene obviamente menos dolor. Eh, la recuperación es muy rápida en mini laparoscopía el, comparado también con el, el, el, el, la cirugía de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo empezamos a, a querer abordar la diferente cirugía laparoscópica en cuanto a cirugías mayores o que requieran más dificultad? El doctor Rivera en el Hospital de Día eh, describió la primera espenectomía por puerto único y eh, se empezaron también algunos a... Ah, a lanzar en Puerto Único a hacer cirugía bariátrica con excelentes resultados, pero sin la efectividad, como les decía. Si, si aumenta el tiempo quirúrgico, aumentan los costos y, y sigue siendo el mismo riesgo para el paciente de prolongar su anestesia eh, y su tiempo quirúrgico y su riesgo de sangrado, pues entonces ya no se convierte en efectividad. Entonces, ¿cómo podíamos hacer esto? Entonces, más o menos lo empezamos a estimar de esta manera. Si una cirugía que no tiene pieza quirúrgica, que no requiere una resección de una pieza quirúrgica, por ejemplo, una neoplastía, una ventroplastía o una anisa en la paroscópica. Entonces, podríamos hacerla por mini en la paroscopía y una cirugía con pieza quirúrgica que requiera un, una incisión un poco mayor. Entonces, se podría hacer por puerto único, como por ejemplo, color rectal, que vimos la abdomenoprial de Miles, órgano sólido como, el, como la la laparoscópica o adrenalectomía y la bariátrica. ¿Qué, qué, ¿Qué nos hacía falta para esto? Obviamente, experiencia, y, y casos, ¿verdad? Entonces, también vino lo que venía, eh, vino lo que empezamos a escribir como, combinemos entonces técnicas como mini-concils o proscopía convencional o mano asistidas o paso convertidas. ¿Qué íbamos a hacer con el apéndice y la vesícula biliar? Realmente, costo-efectividad, pues entonces prolongábamos tiempo quirúrgico, pero teníamos los beneficios igual de la cirugía. Estas son unas combinaciones ya bien descritas y bien aprobadas en el mundo. Este es Iman Lab del doctor Guillermo Domínguez en Argentina. Lo que hace es que a través de campos magnéticos puestos por fuera de la piel, ¿sí? un imanes grandes, lo que hace es manipular imanes pequeños por dentro de la cavidad abdominal. Y entonces a través de un puerto umbilical, él realiza el, el trabajo. Entonces tiene un canal, eh, tiene un canal de trabajo en el mismo puerto y el laparoscopio. Y aquí se dan cuenta, él está manejando por fuera los imanes. Démosle este video, por favor. Entonces, esa es la forma en que funciona. Por fuera está el imán eh, que, que mantiene el campo magnético y entonces lo puede manipular por fuera. Se coloca adentro del, de, del abdomen y ahí estamos movilizando la vesícula o el fondo para traccionarlo y utilizando el, el instrumento articulable de SILS para traccionar lo demás. ¿Qué podemos también combinar? Se podía combinar en este caso un, un, un puerto por ImanLab que estuviera eh, traccionando el fondo y otro que estuviera agarrado al bacinete de la vesícula y que estuviera así, pudiéndose movilizar por fuera del abdomen. La otra es la técnica acoscópica que les había dicho, que es a través de agujas. Entonces, una aguja tracciona... Acá el fondo de la vesícula y la otra funciona como un acto de títere, por ejemplo. Entonces, que tracciona hacia, hacia cada lado del bacinete y ahí se puede realizar la disección. ¿Cómo, ¿Qué miramos nosotros en ese entonces el futuro? Bueno, miramos obviamente notes, pero en Guatemala no hay experiencia y realmente la tecnología es demasiado cara en cuanto al costo-beneficio. Y la robótica, que ni hablar, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo queremos hacer ahora una cirugía laparoscópica efectiva? Bueno, entonces, ¿cómo combinamos estas técnicas? Entonces, no me refiero únicamente a combinar técnicas quirúrgicas, sino también, por ejemplo, ¿cómo puedo eh, tratar una complicación transoperatoria sin que yo tenga que convertir al paciente a una cirugía laparoscópica convencional o inclusive convertirla a una cirugía abierta? ¿Cómo puedo auxiliarme de otras técnicas diagnósticas o terapéuticas para evitarle al paciente ser convertido y tener siempre los mismos beneficios y objetivos de la cirugía laparoscópica convencional. Démosle clic a este video, porfa. Empezamos en conjunto con la doctora Riaza en el hospital de día. Empezamos a hacer pancreatectomías eh, distales con y sin preservación del vaso. y Nos dimos cuenta que pudimos empezar a realizar cirugía grande, a través de la paroscopía y combinaciones híbridas así. Entonces empezamos a realizando los primeros casos de cirugía pancrática. Esta es una, eh, una pacatectomía distal laparoscópica. En el caso eh, estaba anterior, estábamos eh, disecando la pared posterior, del, la cara posterior del páncreas, y ahí vimos la vena mesentérica. Aquí estamos en el borde superior del páncreas, encontrando así la arteria esplénica. Esta es... Sin, esto es eh, sin preservar el vaso, es con esplenectomía entonces nos vamos en el borde superior, aquí estamos nuevamente en el borde inferior hasta encontrar el, toda la excepción posterior del páncreas hasta encontrar, ustedes se dan cuenta ahí la vena mesentérica y poder realizar la sección caudal a esta eh, siguiente aquí encontramos la vena esplénica Sí, porque vamos a, obviamente, hacer la esplenectomía, pues, seccionamos la vena esplénica. Ya seccionada, obviamente, la, la arteria esplénica en su parte superior con ligasur. Y aquí ya, creando la ventana por detrás del cuello y siempre caudal a la vena mesentérica, que ahí la pueden ver ustedes, aquí abajo. Entonces, ya realizamos eh, la sección del páncreas y posteriormente continuamos la disección en el plano de la vena esplénica de todo el cuerpo y la cola del páncreas, inclusive la, el vaso. Entonces nos empezamos a dar cuenta que podíamos hacer esto y teníamos varios casos así, entonces nos aventamos a hacer eh, casos más eh, complicados y casos obviamente manteniendo la efectividad de la del caso Hicimos la primera cistogastrostomía asistida por SILS. Realmente el video no es de muy buena calidad, pero les quiero explicar. Lo que hicimos fue, teniendo el pseudoquiste eh, retrogástrico, entonces introdujimos eh, a través de endoscopía, inflamos el estómago y por fuera, pexiamos el estómago o la cavidad abdominal. Y entramos a la cavidad abdominal a través de un puerto de SILS a través de un puerto de SILS, desde la piel hacia el estómago, y eh, visto, y obviamente el, el neumo, o la o para crear la cavidad gástrica, introdujimos un endoscopio, y entonces él, él nos mantenía inflado y teníamos una visión lateral de lo mismo. Entonces, a través, démosle el al primer video, porfa. Aquí entramos con SILS a la cavidad, a la cavidad abdominal y transgástrico de una vez. Aquí estamos dentro del estómago con la paroscopio. Ustedes se dan cuenta que aquí está la luz ya del endoscopio, que nos va a dar la visión lateral y mantener el y mantener el, el gas adentro y la cavidad hecha. Y aquí, a través del SILS, con los puertos de trabajo, estamos haciendo la cistogastrostomía. Hicimos una punción primero y posteriormente la aspiración del líquido. Eh, del pseudoquiste y posteriormente hicimos eh, o pusimos una engrapadora y e hicimos la cistogastrostomía Finalmente eh, drenamos la cavidad y cerramos el estómago a través del SILS, o sea, lo, lo liberamos, eh, hicimos la gastrorafia y después cerramos otra vez. No, está bien. Entonces eso es la utilización efectiva de otro método diagnóstico como la endoscopía para poder tener los mismos efectos en una cirugía mayor como en un pseudoquiste de páncreas. Eh, también utilizamos endoscopía en Reese leaves, o sea, en una, una gastropatía, una, gas, una gastrectomía vertical en manga, cuando hay que volverla a hacer por reganancia de peso, entonces preferimos utilizar una endoscopía para poder canular el píloro y realizar sobre, aquí está la luz del endoscopio, y realizar sobre el alma del endoscopio una mejor eh, dejar un modelo de la manga, de la Reesleaf eh, nuevamente. Próximo. Eh, Como otros usos para la endoscopía digestiva transoperatoria, aquí tenemos una lesión inadvertida del esófago durante una esófago de Heller. Se acuerda aquí tenemos los pilares diafragmáticos bien disecados y aquí empezamos a hacer la eh, esófagomiotomía. sin embargo, inadvertidamente hicimos una lesión en el esófago y entonces, obviamente acá la reparamos a través de la paroscopía, pero para ver uno que no tenga ninguna fuga y asegurarnos que el paciente va a tener los buenos resultados que, que, que queremos, entonces hicimos una endoscopía transoperatoria, el servicio de, gastro, de gastroenterología no lo no hace, entonces nos sirve para dos cosas, uno, la hermeticidad del nuevo cierre, si no tuviéramos esto, también la utilizamos, porque entonces vamos a ver que no tenemos ninguna lesión esofágica, y cuando apagamos la luz del laparoscopio, lo que vemos es de que no hayan fibras musculares remanentes para que den el excelente resultado de la esófago de Heller. Esto es un rendezvous laparoscópico eh, por una estenosis de la vía biliar posoperatoria. Entonces, lo que hicimos aquí fue a través de la laparoscopía, canulamos el cístico y pasamos la guía hacia el colédoco y sale por el ERCP, que el, endos, el endoscopista está abajo, y entonces así de esa manera podemos canular seguramente la vía biliar e introducir una endoprótesis. Es una combinación también de endoscopía transoperatoria. ¿Y para qué más nos sirve? Nos sirve para mapeo de lesiones que no podemos ver extraluminalmente, o identificación transoperatoria de una lesión eh, o un tumor, por ejemplo, eh, transnicen durante una esófago, durante una fundoplicatura de nicen para ver que no haga gas bloat en el fondo y para tener seguridad transoperatoria de que no hayan fugas, lesiones o verificar mismo esto. Otros auxiliares es la inmunofluorescencia que ustedes están viendo ahorita, es algo realmente nuevo. Lo utilizamos obviamente para, dependiendo de la hora en que se administre el medio de contraste, se puede determinar... Eh, por ejemplo, la anatomía de la vía biliar, o se puede ver ganglios en inyectado directamente a tumores. ¿Cómo lo hemos utilizado nosotros? En estos casos, un tumor de hígado, ¿sí? una enocarcinoma de hígado, que no podía, que era, que es resecable, que no, lo podíamos, que no lo podemos ver a través de la paroscopía, o sea, entramos en la paroscopio y no lo podemos ver. Antes utilizábamos el ultrasonido eh, laparoscópico. ¿Sí? Y entonces podíamos identificar lesiones, ahora no es necesario, siete días antes de la, de la cirugía, introducimos el verde de endocianina, y entonces, ¿qué hace? Nos pinta el tumor, ¿sí? Entonces, a través de esto, siguiente, entonces, durante la cirugía, nos necesitamos entonces, y ahora tenemos completamente identificado, y entonces hacemos la resección del tumor, únicamente con la identificación del tumor aquí. Siguiente. En conclusión, para poder tener una laparoscopía efectiva, lo que queremos hacer es utilizar nuevas técnicas o por lo menos adquirir la experiencia en nuevas técnicas de laparoscopía o de mínima invasión y poder combinar estas para poder tener el mismo efecto, el mismo objetivo en, en cirugía laparoscópica, que es el mejor, el menor dolor posoperatorio, menor costo a largo plazo, menor tiempo de hospitalización y obviamente mejor recuperación para el paciente con los mismos resultados de una cirugía convencional. Eh, la idea es que tengamos la disponibilidad de recurso tecnológico, que tengamos la experiencia para poder realizarlo y pensando que la conversión a cirugía laparoscópica convencional o la conversión a cirugía convencional abierta no es una complicación, es un... Es un es una decisión quirúrgica, obviamente, acertada cuando así tiene que ser. Siempre y cuando cumplamos con los objetivos principales que les dije ya y para optimizar los resultados en nuestro caso y nuestro paciente. Gracias.